Bienvenidos a Creaciones Betina, un saludo muy especial para todos, especialmente para Lupita Rojas. Hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta de cumpleaños personalizada de amor. Espero les guste, igual que mis videos anteriores, está muy fácil de hacer y con materiales muy económicos. Amigos, hoy quiero recomendarles este video. Sin cuidado de porta lápices reciclados, están bellísimos, no se pueden perder el paso a paso, que lo verán en este novedoso canal creando y fufucheando. cuando pasen por este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de esos videos. vamos con el paso a paso corta un rectángulo en cartón duple de 25 centímetros por 50 centímetros, vas a dividirlo en la mitad y vas a forrarlo con cartulina roja ahora voy a hacer el quiebre, a doblar en la mitad acá en este lado vas a medir 12.5 igual en este y trazamos la línea ahora vamos a dibujar la silueta de medio corazón y con la regla vamos a medir a partir de esta línea 3 centímetros silueta del corazón o de medio corazón estas partes que estoy señalando las van a cortar ya cortadas vamos a repasar de nuevo el corazón o la silueta y estas partes las cortamos nos quedaría así Ahora esta parte superior voy a aplicarle silicona líquida para pegarle esta cartulina amarilla. Recuerden que las cartulinas que voy a utilizar los colores son opcionales, son los colores que más les guste. Voy a hacer acá una curvita y voy a marcar con esta frase. Con todo el Vamos a cortar dos cuadritos de 2.5 por 2.5 para hacer dos banderitas que vamos a pegar acá. Y voy a delinear cada letra. Esto es opcional si lo desean hacer y lo pueden hacer con marcador azul o negro. Ahora vas a cortar un cuadro de 6 por 7 centímetros que sería para cortar un corazón. Voy a redondear acá y pegamos en esta parte y voy a decorar así como con unos corosquitos y delineando el corazón aquí acerqué un poco para que aprecien mejor voy a delinear por fuera y con marcador negro voy a empezar escribiendo acá o wow, sí, escribiendo la letra M ahora voy a hacer la A La van a repasar de modo que les quede gruesa la letra porque se ve mejor. Y ahora la R, o R. Con marcador delgado, charpie, voy a escribir del. Y de nuevo con marcador azul, escribiré mundo. De nuevo voy a delinear esta palabra. Ahora voy a utilizar 13 cuadritos en Pomi escarchado. Voy a tener escarchado o sin escarcha, como deseen. Voy a darles vuelta para escribir Happy Birthday. Empezamos con la H. Voy a hacer este por esta parte para hacer que la letra quede derechita. Seguimos escribiendo así toda la, la frase. Happy birthday. Van a cortar, y aquí lo que hice fue pegarla a la silueta del corazón y hice punticos de colores. Acá voy a hacer unas rayitas para resaltar un poco más el corazón. ahora vas a cortar un cuadro de 24 por 25 centímetros voy a utilizar goma eva con escarcha, papeles de colores, goma eva café y esta cartulina blanca que mide 12 por 9 centímetros acá vas a medir 2 centímetros y acá 4.5 centímetros y vamos a empezar a dibujar voy a hacer una carita Los que no sean capaces de dibujar o, o les dé dificultad de dibujar, pueden imprimir una imagen, una imagen de amor, que hay muchísimas y muy bonitas. voy a hacer esta parte acá que es, pertenece al pelito este pertenece al pelito de la muñequita la carita el cuellito acá la manguita del vestido y la forma del cuerpo estos son los deditos de la parejita acaba de hacer la manito de la muñequita y el cabello Voy a acercar un poco para que aprecien mejor sigo haciendo el cabello voy a hacer un moñito los ojitos la naricita y la boquita como pueden ver está muy fácil de dibujar estas son como las barbitas y ahora dibujo la carita de la muñequita y la boquita así como de medio lado a pintar así esta de rojo el besito rojo la camisita del, del muchacho del muñequito verde el cabello café y acá hice un gorrito, voy a hacer unas bolitas acá y ya voy a pintar dentro y voy a pintar con resaltador amarillo y siguen haciendo, pues, siguen pintando así, delineando toda la imagen, cortamos. Quedaría así. Vas a tomar la goma Eva. Esta mide 6 por 11 centímetros y vamos a hacer acá una curva. Vamos a hacer un pastelito. Esta parte de este lado queda más, más delgadita y cortamos. Ahora voy a tomar el goma Eva escarchado amarillo y voy a hacer bolitas. Esto demora, demora hacer esta tarjeta pero vale la pena, voy a mostrar que van a hacer con cada una, van a cortarla, se van a entretener mucho <ríe> y voy a cortar un pedacito de, de goma eva de y lo voy a pegar acá, vamos a pegar así en esta parte y en esta parte inferior, nos quedaría así, voy a hacer acá una rayita y ahí vamos a pegar una tirita para hacer una velita con esta de foamy o goma de eva escarchado voy a cortar la parte superior de la velita pegamos y con estos papeles de colores vamos a pegarlos en este lado y vamos a medir acá 6 centímetros aplicamos silicona líquida Y pegamos los papeles de colores que ésta sería como la mesita donde vamos a pegar el pastelito ahora pegamos el pastel y la parejita la voy a pegar acá en cartulina blanca para... le hago acá esta bolita al gorrito, cortamos que sería para resaltar la imagen y pegamos así dentro, dentro del pastelito con estos papelitos de colores voy a dibujar globitos y cortamos que sería para pegar en los lados en ambos lados así y van a hacerle la cuerdita o la tirita a los globitos y con este mismo marcador voy a hacer estrellitas y punticos recuerden que la cartulina puede ser del color que desee, voy a hacer punticos con marcador blanco voy a tomar dos cuadritos de papel. Las medidas se las dejo ahí, las pueden observar ahí. Voy a delinear para hacer o darle forma a estos cuadritos de regalitos y voy a delinear este moñito. Igual esta parte y con este otro cuadrito voy a dibujar un regalito en forma de corazón, lo van a hacer así y lo van a cortar ya teniéndolo cortado vamos a pegarlo ahora con marcador rojo voy a hacer igual un moñito, lo van a hacer así, voy a hacerlo acá un poquito más grueso y vamos a hacer lo mismo, a delinearlo nos quedaría así ahora voy a escribir un mensaje voy a doblar en la mitad ahora vamos a utilizar una tira en cartulina de 12 por 50 centímetros vamos a utilizar 7 tiras en cartulina de 12 por 5 centímetros y las vamos a ubicar así y las vas a pegar silicona líquida nos quedaría así vamos ahora a utilizar 11 tiras en cartulina amarilla de 11 por 5 centímetros y vamos a empezar a escribir feliz acá deje 3 centímetros vamos a escribir feliz cumple como pueden ver está muy fácil de hacer vamos a doblar cortamos esta y vamos a hacer la letra e seguimos con la L, voy a utilizar la regla para que me quede como más derecho la I voy a seguir acá con la C, aunque me faltó la Z pero más adelante la hacemos voy a cortar esta igual en la mitad voy a hacer la U así, como de ladito o inclinada la M la letra P esta sería la L, vamos a hacerla diferente la E y vamos a pintarlas con marcadores resaltador primero vamos a delinear así todas las, las letras para que se vean más bonitas a mí me parece que se ven muy bonitas ahora vamos a acabar de resaltarla más con el marcador negro. Ahora vamos a hacer la Z que es la letra que nos faltó. Delineamos así con marcador negro. igual con el resaltador nos quedarían así y las vamos a ubicar así la E la L la I y la Z así en la duda mejor que quede como encima de esta Ahora en una cartulina blanca vamos a hacer esta figurita, esto es para decorar y vamos a delinear con marcador negro, vamos a hacer aquí otra más pequeña y vamos a delinear igual, voy a volver a repasar porque se ve más bonita con la línea más gruesa y van a cortar, nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es hacer punticos negros con marcador grueso y este marcador Sharpie. Con micropunta hacemos otro más pequeño. Acá en esta parte vamos a hacer rayitas y terminamos haciendo punticos. volvemos a aplicar silicona líquida en este lado y vamos a pegar en esta parte feliz cumple así que abra hacia la derecha vamos a dibujar una estrellita animada dibujamos la carita, una carita feliz y voy a hacer acá el cordón o la tirita del, de la estrellita que es como un globito y en esta parte voy a copiar I love, pueden copiar también te amo y para resaltarlo más voy a delinear con marcador más oscuro recuerden que los marcadores si no tienen estos marcadores pueden hacerlos con marcadores permanentes ahora por último voy a aplicar pegante en barra y murano es como para darle brillo a esta parte también es opcional si lo desean hacer y voy a colocar acá o esparcir el murano Voy a resaltar los corazones con marcador negro, creo que se ven como mejor. Amigos hemos terminado, esto ha sido todo por hoy, espero que el tutorial les haya gustado. Manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.